Horóscopo de Tauro para hoy, 21 de marzo de 2018. Si esperabas cerrar un trato o firmar un contrato importante, hoy realmente no es el día para hacerlo. La configuración planetaria actual no muestra la mejor de las posiciones para encontrarte cara a cara con los demás, sin importar el tema a tratar. Espera otra semana antes de cerrar ningún trato o hacer cualquier tipo de negociación. En la descripción del vídeo,